Del Colegio Médico. Sí, Cornelio, ¿cómo está Cornelio? Buenos días. Roberto Neris, ¿le habla? Me llama Roberto Neris. Sí, el eh, placer, Cornelio. Eh, eh, le estoy llamando porque eh, nos llamó una televidente eh, para preguntarnos que se le perdió, se le extravió, eh, víctima de un atraco, eh, la tarjeta de solidaridad. Entonces ella dice cómo ella puede eh, recuperarla, dónde debe de ir y si puede hacerlo a través de su cédula. Bueno, en el momento actual lo que podemos hacer es lo siguiente que ella nos pase el número de su cédula para nosotros mandar a suspenderla para evitar que cualquiera se la encuentre y vaya a trance con ella y ella pierda su dinero nosotros reportamos, se suspende hasta que nosotros podamos reinsertarle a ella su manera de cobro nuevamente, pero ella no pierde su dinero. Sí, Cornelio, eh, eh, ella me explicó que fue el pasado 21 del mes de abril que fue uh -huh. atracada. Ella fue a la policía, denunció y también llamó a, a la oficina de, la, de, de, de, de que tiene que ver con este plan del gobierno. Entonces ella quiere saber, porque ya ha, ha pasado un tiempo y no ha podido... Todavía cobrar ni, ni hacer sus compras con su tarjeta porque no, a la, no se la han entregado. ¿De qué fue? Ayer les pidió la tarjeta en el periodo justo de la pandemia. Sí, sí. No, ayer la atracaron no fue que se le pidió, ayer la atracaron y llevaron todo. La atracaron, Entonces, sí. ¿qué sucede? Que en ese periodo de tiempo, imagínate que los bancos no están funcionando de manera normal. Entonces, en ese periodo de tiempo, nosotros estamos también cerrados. ¿Qué hacemos? Que lo único que podemos hacer es lo que yo te dije. Que ella nos pase su número de cédula. Nosotros reportamos que esta tarjeta producto de un atraco. La señora le quitaron la tarjeta. Probablemente allá la han utilizado y los recursos de ella lo han cobrado. Y si no, que nos la pase para protegerla de, manera, de, de, de cualquier manera. Porque le van a seguir depositando. O sea, Cornelio, una pregunta, ¿se le va a acumular ese dinero y ya cuando la tarjeta se, eh, se le entregue físicamente, ella va a tener ese dinero ahí acumulado en el banco? Es eh, la cosa, ese dinero no se pierde, se queda, se queda ahí. Entonces, eh, Cornelio, eh, eh, ella que necesita... Pero si alguien se encontró la tarjeta y va donde cualquier comerciante que le acepte, eh, compra con ella, le sí, pidió ella... Cornelio, eh, una pregunta, pero eh, eh, ella necesita... Eh, comprar sus insumos, su comida, su arroz su habichuela, ¿Cómo lo hace si todavía no tiene la tarjeta y no tiene dinero que hace oye querido solamente se autorizaron se autorizaron a comprar con la cédula, aquella gente que de manera por emergencia vamos a decirlo así fueron incorporados al programa quédate en casa, ella es beneficiaria normal del programa Progresando con Solidaridad. Es decir, que ella es una beneficiaria directa. Ella no cae en el rango de esta gente que solamente se incluyeron en los meses de abril y mayo, que yo creo que se le va a entender a junio también. Eh, esas son gente transitoriamente. Ella es de manera permanente. Ahora, lo que ella puede hacer es pasarme su número de cédula, que lo puede hacer a través de ti. Nosotros solicitamos que se le suspenda... Es posible que ya los cuatro días ya, ya lo han cobrado, cobraran a... a. Bueno. Y si le depositaron, por ejemplo, ahora, para la primera hicieron de mayo, es posible que ya lo estén cobrando cuando viene a ver. O sea, que me la pase ahí. No podemos hacer nada. Eso es lo que podemos hacer por ella, porque ella okay. tiene la tarjeta. Ok. No, pues vamos a hacer, a ver si la señora nos llama de nuevo, y, le, y por aquí, por WhatsApp, le enviamos el número de cédula para ver cómo, cómo ayudamos, porque una señora que necesita comprar... Y ahora mismo está pasando trabajo porque no tiene. Eh, lo, lo más recomendable es que ella busque la forma de, no sé, de, de no sé de qué forma, porque si no tiene dinero no va, no va a comprar. Entonces, ¿para para cuándo se le puede reactivar o entregar la tarjeta? ¿Cuándo ustedes van a estar activos ya Bueno. en eso? Tú sabes que el presidente solicitó ahora una nueva prórroga. Hey. Eh, si en algún momento el presidente ordena reapertura... Nosotros inmediatamente entramos en acción. ¿De acuerdo? Bueno, no, pues está bien, gracias. Yo voy a ver si la señora vuelve y llama y le paso el número de su cédula para ver qué podemos hacer en ese caso. Gracias, a Cornelio Hernández, por, por recibir nuestra llamada y darnos eh, oh. las especificaciones en este caso. Muchas gracias, oh. que tenga buenas tardes. ¿eh? Ok, ok. Bueno, ahí está Cornelio Hernández. señor. Bueno, Cornelio. <risa> Señores, eh, eso sí me gusta, hay que decirlo. Cuando los funcionarios cogen ese, el teléfono así y hablan, yo lo llamé inmediatamente y él no tiene mi número registrado. ¿eh? Tengo una llamadita, ojalá que sea la señora... Atenso. Momentito, por parte. Va, va el volumen de tu televisor, cariño, espérate. Sí, ¿quién me habla, por favor? Una señora que está pendiente de la de solidaridad. Ok, pues mira lo que va a hacer. Eh, eh, tú puedes venir al canal ahora, antes de la una, o puede enviarnos por, por WhatsApp, o puede dárselo a, a, a nuestro máster, eh, tu número de cédula, para nosotros enviársela a Cornelio Hernández. Entonces él le dé el proceso de suspensión, pero ojo, él acaba de decir que las oficinas se están.